Hoy compartiré contigo, cómo reproducir un video en tu visor de imágenes. Te dejaré con Luis Felipe Camilo Mercedes. Observe. Si tenemos algo más en el escritorio, ya el video automáticamente se ve en nuestro visor de imágenes. Y le hacemos clic. Y listo. Podemos ver nuestro video en nuestro visor de imágenes. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra imagen, luego estamos en nuestra imagen y así de esa manera podemos ver este video en nuestro visor de imagen sin necesidad de abrir ningún reproductor